Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de los últimos sobrecitos. Los sobrecitos de Fortnite de la colección de la expansión de Orígenes que vienen con las cartas más legendarias y más únicas de las primeras 12 cajas. En Orígenes vamos a ver capaz a un Thanos, capaz a tu Waifu favorita, capaz un guerrero, capaz a tu cubrefol directamente en estos sobrecitos. Así que vamos a irnos derechito al para ver qué cartas, cuáles son las más poderosas que nos pueden salir Pero antes que nada, antes que nada queremos agradecer a quienes nos escriben todos los días En especial a Mateo, Mateo que nos pidió que le, que le cantáramos el feliz cumpleaños a su amigo Lucas Piedra Buena Así que, feliz, feliz en tu día, feliz, feliz en tu día, feliz, feliz en tu día Lucas Piedra, feliz cumpleaños vayas a tener Sí, un mega saludazo para Lucas, un super mega cumpleaños cumpleaños y también un saludazo a mateo un gran amigo por pedirte que te digamos eso así que muchas gracias muchas gracias por vernos muchas gracias por ser parte muchas gracias por meternos en tu cumpleaños así que te deseamos un gran año y que puedas conseguir tu sakura pro que puedas conseguir a tu sakura dentro de las colecciones de fortnite ahora sí también quiero agradecer a los más que nos escriben siempre muchas gracias pero en especial ahora sí Vamos a ver, ¿cómo son estos sobrecitos de Fortnite? Porque los de la colección de Deluxe eran rojo. Rojo tomate de vergüenza, como tu compañera que primero te trataba bien y después te empieza a tratar mal. Porque la dejaste de lado haciendo la tarea el día de tu cumpleaños. Y ahora son verdes, como... Como verde dólar Como verde No el dólar blue El dólar verde Como dólar verde Verde como Guaymallén Verde como envidia el profesor Que trata de ser amargado Porque el resto de sus compañeros Y de su carrera Lo ha hecho Cada día peor Por No sentir el amor Que tienen los, ju los jóvenes ese tipo de verde también. Así que vamos con este colorazo verde. En serio, es como el verde de Guaymallén, todo metalizado. Y el primero, el primero de los sobrecitos. Vamos a ver qué. Vamos a, a papá pa, para. No podemos abrir el sobre. Porque primero tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes de esta ocasión. ¡Claro que sí! ¡Nuestros auspiciantes! ¡Para que tengamos energía! ¡Es.. Pila Simplicity, AAA, 4A, IQUAN. Cada vez son más caras, y eso, ni, ni que fueran hechas en China. Bueno, algunas sí son hechas en China, así que eso nos dio la energía necesaria para abrir este sobre. Si vos querés suscribirte, ser parte de este canal o apoyarnos con cualquier material de lectura copada del manga, anime o con cartulis, comunícate con nosotros en nuestras redes sociales. Según un aspiciante más en este barco pirata de cartas. Vamos a ver que tenemos. 5 cartas y mirá. Ya siento un poco up, ya siento un poco raro la sensación de las cartas. Están un poco más livianas, pero las siento brillante. Vamos a ver si nos sale alguna carta con algún efecto especial. La primera carta que nos encontramos es nada más y nada menos que a la gente renegado Al renegado que nos había tocado tres veces en un mismo unboxing La tenemos acá con 410 puntos de ataque y 425 Nada mal, vemos acá que tiene un fondazo ahí bien fluor Tiene un efecto fluor la carta y es la carta número 163 de la colección Seguido por... A ver qué tenemos dado vuelta lo tenemos al subcomandante guapa. La carta número 264 de la colección. Lo tenemos ahí a y subcomandiendo con de todo. Con 435 puntos de ataque. También con el mismo efecto fulur de fondo. Seguido por. Ahí la tenemos a la Casa Talentos, la Casa Talentos que tiene la misma ropa que Toreto en rápido y furioso es de la hermandad de los Tijeretas, al igual que el subcomandante y tiene 550 puntos de resistencia. De la carta número 48 de las primeras, de las más potentes de la primer colección y vamos a ver el siguiente la siguiente carta es ¿Qué tenemos por acá. Ah mira lo tenemos con mira lo tenemos con el efecto metalizado de fondo, ese metalizado dorado está muy lindo. Es el disparo mortal, disparo mortal del oeste con 865 puntos de ataque y 985 de resistencia. Es la carta 1878 de esta colección. Una de las últimas que podés conseguir en esta tanda de cartas. Nada mal. Seguido por otra carta metalizada y la tenemos a Break Bet. ¿A Break Bet que nosotros? Me parece, me parece que la habíamos visto con otro skin. En la caja número 5 que abrimos en uno de nuestros últimos unboxings de la semana. Tiene 860 puntos de ataque y 975 de tecnología. Mirá. Mirá cómo brillan ambos. Está re cool el fondo. Ahí todo metalizado. Vamos por el siguiente sobre. Y el siguiente sobre es auspiciado por. No, el siguiente sobre no está auspiciado. El siguiente sobre no fue auspiciado esta semana, chicos. Lamentablemente no. Pero igual lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir. Con el corazón de las cartas. Y ahora sí, después de ver tanto verde, me da ganas como de comer... Como atacar un alfajor guaymallén. Tenemos que ir y buscar un alfajor guaymallén en el kiosco de la esquina. Me acuerdo de una época que le hicieron mala propaganda y todo. No lo encontrabas los de membrillos en los kioscos. No las encontrabas. Y la verdad era que no había temporada de membrillo y por eso no lo hicieron durante un par de meses. quijos de puchi! Pero bueno, tenemos acá el segundo sobre con 5 cartulis. A ver qué cartas nos saldrá. La primera vez. Es... ¡Bien! ¡Yeah! Tenemos un fondo dorado de quién? Del Tide. Bien vejardo. Bien malardo. Bien copado. Con 920 puntos de tecnología. 805 de ataque es la carta 1946 de la colección. Vamos por la siguiente. Y nos toca el x lore que es una de las cartas icónicas del sobre en el que salió. Me parece que no salió una versión de él sin la máscara con otra máscara distinta teníamos. Pero bueno, este Explorer tiene no 8, tiene 890 de tecnología, 850 de ataque. Me copa con el fondo doradillo, nada mal. Es la carta 1789 de la colección. Seguido por Lo tenemos a Rancher, lo tenemos a Jonshi con una bufanda para ranchear con de todos. ¿Ustedes cómo lo llaman? Rancher o Rancher, porque la versión Español leizada de ranger es ranchero, es el ranchero este John Medio rancho, pero con 420 de ataque y 140 de resistencia. Es la carta 279 de la colección. Seguido por, aquí tenemos acá? A ver, se pegan un poco las cartas. Tenemos otra vez a la Casa Talentos, pero, pero, pero, pero, para un segundo. La Casa Talentos está re bien con 550 de resistencia. ¿Tenía el mismo color? Sí, tenía el mismo color, porque me pasó esta semana que abrimos un par de sobres y tenían colores de fondo distintos, pero estas no, estas son iguales. Me encantan, dos cazatalentos entonces para la colección, con ese color flúor, de color jarabe, jarabe de uva, y por otro, ¡Oh, no! ¡Mirá qué loco! Lo tenemos al cyborg, lo tenemos al cyborg Jonsi. Míralos y compáralos a ambos. ¡Mirá que Caripera tiene en su versión ciborizada. su versión cibernética, tiene 360 puntos de ataque y 270 de resistencia. Tiene menos ataque que nuestro Ranger, que nuestro ranchero, pero tiene más resistencia por ser metalizado. En la carta 248 de la colección, también con un fondo ahí flor muy copado. ¡Vamos por el tercer sobrecito! ¡Claro que sí! Vamos a abrirlos Es tan fácil de abrir, por suerte ¡Uy, uy, uy! Ahí ya, ahí ya vimos Ya vimos un poquito Qué carta nos podía salir No queremos spoilear, pero sí Vamos a ver y si este video tiene suficientes visitas, no hace falta decirles, si este video tiene suficientes visitas, saben que vamos a estar abriendo la caja, saben que vamos a estar abriendo más sobres, pero queremos recordarles que en la semana vamos a tener unboxings de colecciones que ya no están en los kioscos, de colecciones inesperadas. Queremos saber si ustedes las coleccionaron en su época o si no, pero bueno, vamos a hacer un adelanto, claro que sí. Una de esas colecciones de cartas tuvo serie Netflix llamado Arcana. No te puedo decir más, no te puedo decir más, pero bueno, no se pierdan los unboxings de esta semana. Entonces acá tenemos cinco cartas, Cinco cartas de las cuales la primera es un... Mirá, todo dorado metalizado. Mirá qué hermoso efecto. Es el prisionero. Lo tenemos ahí el prisionero con 800 puntos de ataque, 700 de tecnología y de resistencia. Es la carta 1166. Qué loco y qué heavy este prisionero. ¡Guau! Wow. Gusta el efecto dorado que tiene Seguido de la metálica y vamos con el metal, Sí, tiene 395 de ataque y 200 de resistencia, es la carta número 172 de la colección, me copa un montón con ese fondo flúor. La siguiente carta que nos encontramos es ella misma, pero en una versión más militarizada. La tenemos ahí a municiones. Municiones tiene 420 de ataque, 260 de resistencia. También con el mismo efecto fluor de fondo. Las puedes comparar. Y es la carta 239 de la colección. Me sirve, me sirve. Seguido por... Aquí tenemos acá? A la facha, a la facha de la novata, la novata ahí toda trajeteada con de todo, con lentes ahí transparentes para jugar al póker, tiene 630 puntos de tecnología y 305 de ataque, en la carta número 500, la 500 de la colección, bien. Y por último en esta tanda nos encontramos al Ocesno, Ocesno, que este Cessno tiene 405 de tecnología, 355 de ataque y 380 de resistencia Y es la carta número 45 de la colección, de las primeras que te puedes encontrar, como el renegado que nos salió varias veces Wow, muy copado, muy copado esta selección de cartas, así que vamos a ver, vamos a ver entonces un montón de unboxings a lo largo de estas semanas, así que no se lo pierdan. Y si este video tiene muchas visitas, vamos por la caja, vamos por masores. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, sabemos quiénes son los que siempre nos siguen. Los que siempre forman parte de esta mercenaria familia de cartas, de coleccionistas. Así que un abrazo enorme a ustedes y que pasen un gran mes, una buena semana y un feliz regreso a clases. Siempre, derechito al vicio.